¿Qué país queremos nosotros? Discutimos tanto sobre diversos aspectos a lo largo de nuestra vida y estos últimos tiempos que se ha hecho un poco bravo, un poco difícil y siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? ¿Ah? ¿Qué queremos nosotros de nuestro país? Por ejemplo, faltan dos años para que se cumpla el bicentenario, estemos todos celebrando, abrazándonos por, la, por el segundo centenario, 200 años de la independencia nacional. Y cuando llegue ese día, el 28 de julio ¿ah? del 2021, miraremos hacia adelante, pero voltearemos. Miremos Y vamos a mirar el recorrido de la patria. Vamos a mirar el recorrido y vamos a decir, ¿qué hemos hecho en estos 200 años? ¿Qué hemos hecho en estos 200 años? Estoy más misio que antes, tengo más problemas con la corrupción, inseguridad ciudadana, seguridad... ...en el uso de las computadoras... ...en la informática... Entonces ...veo hacia el futuro y digo... ...yo quiero cambiar definitivamente... ...quiero un mejor, un mejor país... ...o tú no quieres un mejor país... ...todos queremos un mejor país... ...por eso... ...que el Grupo RPP... ...ha creado esta secuencia... ...y ha creado este foro... ...que está recibiendo el halago de todo el mundo... ...pero queremos concretarlo... ...queremos aterrizarlo realmente... ...el segundo foro de integración al Bicentenario... ...un espacio para poner en agenda de forma permanente las temáticas claves para el cambio social en el Perú. De verdad eso queremos hacer en el Grupo RPP, porque aparte de la política, aparte de los graves problemas que tenemos en el país, queremos realmente contribuir con eso y por eso estamos invitando a personalidades, autoridades que en estos momentos ocupan grandes cargos, a expertos, a técnicos, para que nos señalen el camino y a ver qué podemos hacer desde nuestra óptica. Estamos con Miguel Morachimo, director ejecutivo de la organización Hiperderecho. Esto, para la gente de a pie, ¿existe una política pública de seguridad en información? ¿Cómo, cómo me beneficia a mí, un hombre de a pie, cómo me beneficia este tema, este tema de la seguridad al utilizar, por ejemplo, eh, internet para hacer mis transacciones comerciales, ¿no es cierto?, para comunicarme con las personas, para que no se roben mi información... ¿Existe una política en general de seguridad en nuestro país? ¿Qué tal Miguel? Gusto saludarte, bienvenido. Muchas, tal, gracias, muchas gracias, muchas gracias Bueno, he hecho una, una, un comentario para tratar de introducirnos en este tema que es apasionante, para mí es apasionante realmente, y es uno de los temas que estamos abordando precisamente en este segundo foro de integración al Bicentenario, auspiciado precisamente por el Grupo RPP. ¿Qué nos cuenta sobre el particular? La seguridad, a ver. ¿Qué nos cuentas? Gracias por la invitación. Es la, es el, este tema está incluido en el Foro de Internacional Centenario y es uh -huh. el segundo año que se incluye, precisamente porque creo que el grupo ha reconocido la importancia de este tema, no solamente para las empresas o para el gobierno, sino también para todos los ciudadanos. Para todos nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿no? Y, uh -huh. y El nombre puede asustar a algunos, ciberseguridad, uh -huh. pero realmente de lo que se trata es de nuestra seguridad al momento de usar la tecnología, al momento claro. de usar Internet, nuestras redes sociales, los celulares. Eh, nosotros estamos expuestos a muchos riesgos cuando caminamos por la calle, sí, pues. cuando hacemos transacciones comerciales y también estamos expuestos a algunos riesgos cuando usamos la tecnología. Así y es. Y una buena es. política de ciberseguridad debe tratar de que nosotros, los peruanos, Aprovechemos al máximo la tecnología para desarrollarnos como personas, como profesionales, como sociedades Y si es que se generan daños o si se afectan intereses de terceros Esos daños puedan ser remediados, reparados, prevenidos Claro, en otros países eso es pan comido ¿no? Yo voy a hacer la utilidad, a la hora de utilizar mi mis tarjetas Son puros puro, puro números que me han dado la utilería yo no me han dado no sé, las un montón aire, de tarjetas. Sí, es ella, ¿ves? Me han mostrado un montón de tarjetas que no son mías por si acaso me las han dado utilería, me las acaban de dar para que yo las muestre. De todas las marcas, de todos los bancos, etcétera, etcétera. Aquí tengo una de ella también, de esta. Ya No me gustaba esa tarjeta porque es medio rara. Pero en fin, <risa> ya tú viste de qué tarjeta se trata. Bueno, en fin. Entonces, pero. Eso es pan comido, como decían en otros países. Y aquí en el Perú, ¿por qué no tanto? ¿Por qué? Yo, Tú te preguntabas. ¿Hay si desidia es que, o qué pasa? Tú te preguntabas hace un momento si es que existe una política nacional de sí. seguridad. Todavía no tenemos. Lo que tenemos son esfuerzos aislados. Tenemos, por ejemplo, hace muchos años, leyes sobre delitos informáticos. Claro, tenemos, hace claro, más recientemente, claro. leyes sobre datos personales. Uh -huh. Tenemos algunas normas sobre seguridad de la información. Pero todavía son esfuerzos aislados que no tienen un norte concreto. Y yo creo que una de las cosas que tenemos, sobre las que tenemos que luchar en los próximos años uh -huh. de cara al Bicentenario es a que todos estos esfuerzos que son valiosos en sí mismos estén integrados y estén armonizados. Para que lo entiendan mejor nuestros oyentes. El público que eh, lo escuche, a ver. Así como cuando decimos que defensa civil es tarea de todos. Porque ¿Defensa civil? Sí, pues. un no, no Defensa sea, civil es tarea de todos. Lo que no significa que defensa civil es solo tarea de los ingenieros que construyen las casas o de las autoridades que supervisan claro, o de las personas. Claro. Es, todos compartimos un poquito de, de labor. Es como el cuidado del medio ambiente. No, Exacto. el Ministerio de Ambiente es el único el Ministerio. no. Pero no hoy, es así. Hoy que estamos en el Día de la Tierra, vale la pena recordar que todos tenemos una responsabilidad también ah, en, así en el cuidado del medio ambiente. Efectivamente. De la misma manera, la ciberseguridad es una situación en donde todos tenemos que colaborar. Por ejemplo, de nada sirve que yo trate de vivir una vida muy segura si tú no la vives de manera su, muy segura. Claro, porque claro. tú accidentalmente podrías ponerme en riesgo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo trato de eh, cuido mi ciberseguridad y a ti te roban el teléfono, te van a robar las conversaciones que tenías conmigo, quizás. Claro, eh, en, Por ponerte un ejemplo. Entonces, lo que tenemos que avanzar es hacia la, hacia la comprensión de que las labores de, de seguridad de la información dependen también del Estado, dependen de las empresas privadas en quien confiamos muchísimo de nuestra información, pero también depende de nosotros mismos, no solamente de asegurarnos y solicitar que las empresas, sean, las empresas y el Estado sean transparentes cuando tratan nuestra información, Así sino es. también de nosotros incorporar buenas y mejores prácticas en el momento de tratar nuestra información, dónde ponemos la tarjeta de crédito, que, con qué tipo de páginas web o servicios interactuamos, cuánta información Compartimos a través de internet Y cómo esa información puede ponernos en riesgo o no Miren, los hackers y los delincuentes De a pie existen en todas partes del mundo Pero nosotros a veces la le facilitamos la chamba A los choros, a los delincuentes ¿Por qué? Decimos todo, por ejemplo, en las redes sociales Decimos todo uh -huh. eh, Donde vivimos, que mi hijito, que en el colegio Estamos diciendo, yo tengo plata, ven, róbame Lo decimos todos los días Después de la pausa vamos a seguir respondiendo Este tema, estamos con Miguel Bolachimo, Que es un experto, director ejecutivo De la empresa Hiperderecho De la organización Hiperderecho Hablemos sobre esto, que es muy importante ¿eh? Todos los días nos pasa, pero A veces no tomamos en consideración Algunas recomendaciones que son De sentido común Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente Quiero ser tan seguro Quiero llegar seguro al 2021, compadre ¿Cómo hago? Lo vemos después de la pausa ya regresamos en habla capital 8 y 47 y ¿Y ya cuentas con un seguro? ¿Quieres saber para qué sirven y cómo pueden protegerte? Para conocer todo sobre los seguros y aclarar tus dudas, este y todos los martes durante el programa Habla Capital con Jesús Miguel Calderón, te esperamos en A los seguros, un espacio de orientación con la Asociación Peruana de Empresas de Seguros APSEG. Habla Jaime, habla compadrito. ¿A dónde te estás yendo? A recoger unas cosas y luego la chaves Todo inicia con un habla Por eso de lunes a viernes Tus mañanas arrancarán con Habla Capital El programa donde tu voz es la que manda Habla Capital Habla Capital Habla Capital, habla Capital. Un programa que habla de los temas que te interesan día a día Y que son importantes para mejorar la ciudad Habla Capital, de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana, en Capital 96.7, tu opinión importa. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. ¿Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles? En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar Conéctate a la FM de Capital Desde tu celular Conecta tus audífonos Abre la aplicación preinstalada de la FM Y sintoniza en Lima En los 96.7 Escúchanos al instante y sin cortes A través de tu radio portátil O por Capital Player Desde nuestra página web Conéctate a la FM de Capital Segundo foro Integración al Bicentenario Presentado por Radio Capital 8 y 49 de la mañana, 8 y 49. Aquí estamos, pues conversando sobre seguridad, ¿no es cierto? Radio sobre seguridad Capital. en la información, por ejemplo. Miguel Morachimo es director ejecutivo de la organización Hiperderecho. ¿Qué te preguntaba ahí antes del corto? Ya no me acuerdo, ¿qué te preguntaba? ¿Qué te pregunté? Uh... Si teníamos una política nacional, claro. cómo todos teníamos un rol en, claro. en la contribución. Que nosotros a veces contribuíamos uh -huh. con, con pegar cosas en, en las redes sociales, le damos toda la información a los choros para que nos roben, etcétera, etcétera Yo creo que se trata un poco de cómo tenemos que desarrollar una cierta inteligencia uh -huh. que ya tenemos, por ejemplo, al caminar por la calle. no Hay uh -huh. ciertas cosas que haríamos al caminar por la calle uh -huh. y ciertas cosas que no haríamos. Probablemente nunca contaríamos dinero caminando por la calle. No tenemos cultura de seguridad, eh... para ser sinceros. Y tenemos sincero, que desarrollar esa normal. cultura también en, en espacios en línea. no es un, claro. poco, es un poco más difícil, pero no es imposible. Y yo creo que Precisamente reconociendo la ciberseguridad como un valor compartido en nuestra sociedad, podemos claro. llegar a momentos en los cuales estos estos temas se conversan en colegios, se conversan en universidades, reconozcamos la necesidad de que necesitamos más profesionales en esta materia, reconozcamos claro. la necesidad de que la policía, la fiscalía, todos tienen que saber un poquito de este tema, es porque cada vez, más, integral, ¿no? cada vez más todo sucede en estos espacios. Si que entendamos todos, autoridades, trabajadores, eh, que necesitamos esta seguridad, para poder desarrollarnos en la vida. Tenemos la tecnología a mano, pero no estamos aplicándolo por temor a que nos vayan a robar, por temor a que vayan a robar nuestra información. Porque los choros, los delincuentes también se tecnifican, uh -huh. por favor. Y yo creo que también es importante entender que nos preocupa tanto la seguridad de la información y lo que pasa en Internet, no porque Internet sea un espacio bonito para ver fotos de mascotas claro. así, cambiar y cambiar chistes, Y otras cosillas, ¿no es cierto? Sino teoría. porque Internet es un espacio a través del cual ejercemos derechos, a través del cual nos realizamos así como personas es, así y es. ciudadanos, ¿no? Así es. Como personas conectándonos con nuestra familia, como ciudadanos, como en el bloque anterior, promocionando algún, algún servicio o algún producto que vendamos en nuestra claro. casa, como como sociedad informándonos sobre uh -huh. lo que hacen nuestras autoridades, leyendo las noticias, la prensa libre. Entonces creemos, tenemos que darle esa importancia al espacio digital. Una, el espacio digital tiene que ser reconocido en todo nuestro país como un lugar a través del cual ejercemos derechos. Efectivamente. ¿Cuál es tu sueño aquí? A ver, ¿cuál es tu sueño como experto en la materia? Mí, tú un día has dicho, te hace, estás ahí, y después te, pucha, yo sueño que alguna vez, en mi especialidad, esto ocurre en mi país. Eh, ¿Cuál es tu sueño? A ver. Yo soy abogado y sí. yo me especializo en Derecho de la Tecnología. Ajá. Y cuando yo estudié y empecé a estudiar esto, no existía esa especialidad en Perú. Y gracias a internet yo pude aprender un poquito más sobre esto, tuve la oportunidad de estudiar. Uh -huh. Y yo sueño con que en un futuro cercano todos los jóvenes del Perú, todas las personas en Perú, puedan realizar sus sueños y materializar lo que sea que se propongan a través de la tecnología. Un, desde un diseñador que usa una tableta para dibujar, una persona que hace locución, que puede distribuir sus programas por claro, internet, claro. un realizador audiovisual, alguien que hace postres. Todos podemos amplificar lo que sea que soñamos, lo que sea que queremos hacer a través de la tecnología. Mi sueño es que las políticas públicas no sean un impedimento para que los peruanos aprovechemos de esa manera la tecnología, sino que más bien sean un incentivo, tengan un mecanismo de incentivo, tengan un trampolín para que nosotros podamos meternos de lleno en ese espacio. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de como experiencia en otro país que a ti te hoy oye mira ¿cuándo, cuándo el Perú llegará a eso qué es lo que más te ha impresionado hay, hay, hay muchas prácticas a ver. hay muchas prácticas realmente pero yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a entender es que cuando hablamos de tecnología hablamos de un entorno que cambia mucho y hay una cierta humildad que necesitamos como sociedad, como hacedores de política pública, uh -huh. en entender que lo que sea que estamos conversando, por ejemplo, cómo funciona WhatsApp ahorita, cómo funciona Facebook ahorita, claro. quizás dentro de dos o tres años no va a ser así. Y lo que tenemos que empezar a incorporar es la idea de que deberíamos establecer reglas y principios que nos sirvan no solamente para hoy, sino también para el futuro. Claro. Y que claro. en lugar de detener eh, o congelar la innovación y congelar el mercado tal como existe, deberíamos sentar las bases para que ese mercado continúe Evolucionando, ¿no? sí. eh, yo creo que eso es una humildad y una, un punto de vista que a veces se nos escapa al momento de hacer políticas públicas porque tenemos esta, esta pulsión por creer que todo es, todo es regulable, todo es muy fácil de contener y a veces hay muchas cosas que que ni siquiera se resuelven con reglas, se resuelven con cultura se resuelven con educación, se resuelven con eh, articulación de esfuerzos. Uh -huh. ¿Y hay esfuerzo realmente sin decir nombres? ¿Hay algún, una cara visible en el Estado, en el gobierno, que diga oye, esta es la persona que está apoyando el desarrollo de la tecnología en seguridad, esta es la persona? Existe eso, podemos sí, decir eso. Yo creo que, yo creo que hay, hay esfuerzos muy valiosos desde mm. hace varios años en diversas áreas del Estado. Mm. Ninguno ah, logra abarcar todo, porque como venimos conversando la ciberseguridad o no, lo, la, de la información, sí, claro. es un es algo que, que, que responde a muchos a, a muchos frentes. Eh, lo que a mí me preocupa es que a veces en, como en muchos otros temas, el cambio político y la inmediatez de, de sí, generar... Por, por eso noticias, hablamos de política etcétera. de Estado, pues, porque viene un, un gobernante con toda la intención, le mete mano, inversión, viene el otro y no le parece claro. y le cambia toda la regla Por eso de es importante, como tú señalas, mm. eh, solidificar esos objetivos en normas legales que no sean tan sencillas de cambiar de la noche a la mañana. ¿no? Y no solamente ponerlo en una norma en el peruano, sino que todos comprendamos la importancia de esta política para que que el siguiente gobernante o siguiente autoridad que quiera cambiarlo, tenga un, una respuesta de la población diciéndole, oye, no, esto me parece valioso, esto no debería cambiarse. Y hay mucho que se ha hecho. Si tú evalúas cómo hoy usamos la tecnología, cuando hacemos clic en olvídate, claro, claro. página del banco, etcétera, hay muchas más normas, muchas más reglas que se aplican. Hoy se ponen muchas más sanciones que antes uh -huh. para cosas que pasan en tecnología. En efecto. Eh, pero todavía estamos muy lejos de que eso llegue a ser eh, una preocupación diaria de todas las personas. Correcto, correcto. Muy bien. Lo que te voy a decir a continuación no significa que ya no te voy a ver más, al contrario, quisiera que vengas más frecuente porque tu campo es muy, muy, muy amplio, realmente bien interesante, ¿eh? porque hacia eso vamos, hacia eso vamos, hacia la aplicación extrema, si se quiere el término de la tecnología, en favor de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, de todo el mundo en realidad. Entonces, 2021, estamos con dirección o no, uh -huh. vamos ¿Sí? al 2021. Estamos listos para llegar al 2021 con cambios y con la conciencia misma de seguir trabajando, tú y yo, seguir trabajando para que la gente agarre conciencia y las autoridades y las autoridades lo hagan como una práctica común y silvestre en beneficio de la, de, de la gente de a pie en especial. Uh -huh. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Ese es el compromiso. Correcto entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias aquí a nuestro invitado, el abogado Miguel Morachimo, director ejecutivo de la organización Hiperderecho la seguridad en la información, que tiene que ser un instrumento más como política de Estado para que todos mejoremos la calidad de vida de todos nosotros, de todos los peruanos. Un abrazo, que les vaya muy bien, y sigamos con este foro importante que auspicia el Grupo RPP. 8 y 56, ¡ciérrala!